Líquenta mucho hilanú pesacai, tú me nimpa yal chie, ocupá talma tú yubal tú me yunchar, nach kumanu coya buchuhti uyé final, ma be yuchay hilacay, ku kolikha, ku chuchutik eik, ku yensik que si tú te echkauy, que suyoz y le limpai al chie. Huaca muchchoco quechta muchsahile, tu laca lucha y el crash con kimbes Tu laca el y el crash con achante. Tu menteche, mula yete ticacray, yeteluya a xilu yol yokolgab. Bello, bello, bello fenomenal project. Tus platos renace la rebeldía. Costa Rica, México, península de Yucatán, Mayapé Polinizando con Lázaro Caneques en Y Miguel Prieto Güero bueno, Compartiendo camino y palabra Yo no me presento porque represento Ancestras y ancestros que llevo solo un tren, no es para los pueblos mayas, es solo parte de un gran plan canalla y queremos que antes de que llegue se vaya. Lo que me gustaría en las comunidades donde hay jóvenes, tenemos que atender más porque eso es nuestra raíz.